Copsitos, en esta ocasión vamos a continuar con los maquillajes para Halloween. Aquí mi bella modelo Olga va a estar lista con una vampira sensual. ¡Empecemos! Aquí ya está listo el cutis de mi modelo, ya anteriormente eh, aplicamos crema hidratante y un primer y vamos a empezar con una base que sea más clara de, la, de su tono de piel para dar ese efecto de fantasía que se vea pálida. Aquí yo ya traigo mi base y vamos a empezar a aplicar que se vea uniforme pero que se vea más clara que su tono de piel. Ya que tenemos listo nuestra base aplicada, vamos a continuar con sus ojos. Yo aquí voy a poner un primer. Cerramos. Que esto me va a ayudar a que la sombra dure más y el pigmento se vea más. Recuerden que como es un maquillaje de fantasía, los tonos tienen que ir muy marcados. Ya tenemos aplicado lo que es el primer y vamos a usar una paleta de colores muy intensos. Aquí voy a poner este, este tono y vamos a alargar el ojo. Vamos a marcar muy bien su ceja. Recuerden que es muy, muy, muy, muy marcado este maquillaje. Vamos a hacer un delineado. Este va a ser lo que va a llamar mala atención de nuestro maquillaje vamos a hacer un delineado muy marcado aquí vamos a hacer este delineado hacia la 100 con un delineador líquido y vamos a hacer la figura de Batman Digo que de Batman porque la verdad se me figura que es como la de Batman. ¿Ven? Ahí vamos. Uy, aquí se Yo, yo también. Ahí vamos. Vamos a hacer la figura un pico hacia abajo ya tenemos esa base vamos a continuar con otras tres más aquí tenemos vamos viendo aquí tenemos la segunda Vamos a hacer otras más pequeñas. dice se ve, aquí. ¿Vemos? está nuestra figura. Y... Con la pintura de payaso que ya teníamos anteriormente vamos a rellenar, vamos a humedecerla poquito, nuestra brocha vamos a colocar pintura para rellenar nuestro patrón, nuestra figura con mucho cuidado vamos a ir rellenando Y el delineado, volvemos al medio, aquí el delineado va a ser muy muy alargado de la parte de enfrente del lagrimal. Aquí ya tenemos lo que es nuestro delineado. Vamos a poner, cerramos, un poquito de sombra oscura. Y seguimos marcando lo que es nuestra sombra. Vamos a dar contorno a nuestra cara yo estoy usando un tono un poquito fuerte para que se vea muy marcado necesito estoy poniendo muy marcado este contour lo subimos Aquí vamos a seguir aplicando en la línea de agua con un delineador negro. Vamos a maquillar toda la línea. Y los labios, como yo no tengo un lipstick negro, porque si sí lo hay, puede ser con el lápiz negro, delinear, o yo estoy usando la pintura de payaso. Entonces vamos a aplicar. nuestro lipstick o pintura vamos a aplicar nuestra pintura hacer unos labios muy sensuales Y con un delineador blanco vamos a formar unos colmillos sobre su lipstick, ¿ok? A ver si puedo. Vamos a darle forma. Espérenme porque no trae producto. Creo que no va a pintar esto, no sé si. No pensé en el peyazo. del mismo tono, de lo de los ojos, todo lo que es su orilla del labio. Vamos a difuminar un poquito del tono de los ojos. Así quedó listo nuestro maquillaje, pero continúa la magia. Ahorita regresamos. Regresamos, micopsitos, y ahora sí, a ver el resultado final. Y... y voilà. Lista para esta noche de Halloween. Una vampira sensual. Si les gustó, micopsitos, sigan nuestras redes sociales, compartan y no se olviden de vernos por Ciber TV Digital. Hasta luego.